Asistimos a la convocatoria de Teresa Bernabé de la de Lujo, ya hace muchos años que asistimos a casi todos esos eventos, que son todos preciosos, además tenemos la oportunidad de conocer amigos que no nos vemos todos los días. y hoy ha reunido a lo mejor de lo mejor, como dirían los franceses, la creen de la creen, saludamos a Teresa Bernabé, buenas tardes. Lisa. Buenas tardes, Elena, un millón de gracias por venir, siempre es un placer veros, bienvenidos a The View, nunca mejor dicho. Porque vemos hoy hasta África, vivimos en el paraíso, ¿eh? de verdad que sí, que la costa del sol. Y como no, pues queríamos presentar el complejo residencial más importante y más global de lujo, pues rodeado del primer caviar ecológico del mundo, rodeado de bodegas andaluzas, río frío por, por eso es que tenemos mucha suerte vivimos en una tierra que nos produce de todo, como por ejemplo bodegas Nara, que además de ser los distribuidores más importantes casi de España, sí. ahora están produciendo en ronda también unos vinos, tres generaciones se llaman que son de ellos entonces también queríamos hacer una cata privada donde vamos a recorrer los diferentes vinos y vamos a degustarlos, después también no podemos faltar e-bites, para e a mí fue un descubrimiento en, en, en un mes de hace cuatro kilos, porque ellos es un nutricionista, un chef nutricionista, que es muy importante eso, que aparte de ser chef, cuente este, las calorías y te consigue pues eh, con una comida, un snack, una cena 900 calorías y lo mejor de todo es que te lo envía a tu casa, o sea, a las 11 de la mañana recibes las tres comidas, Entonces, como no, en un catering de healthy food, él no va más, y todo rodeado de, yo creo que los mejores amigos y personas muy importantes que, que nos quiere y que nosotros queremos más. Bueno, ahí vienen muchos invitados, también de la prensa, amigos tuyos. Sí, además también. lo he querido hacer muy pequeñito porque yo creo que eso, que hoy en día tenemos que hacer los eventos pequeños y entre amigos, que es como, yo creo que es un éxito, claro. hacerlos así y estar a gusto, que yo creo que es tan importante, ¿verdad?, cuando estamos juntos. Pero creo que ha llegado el señor Rodríguez, sí. eh, también, que está atendiendo a los invitados de este día. Nos falta una buena música con un saxofonista. Bueno, Alfonso Torres ¿eh? es una eminencia también, uno de los mejores saxofonistas. Tenía que acompañarnos también. Estamos encantados, te damos la enhorabuena por organizar este evento, tan privado, tan bonito, tan exquisito. Y que esta terraza no la podemos pedir para hacer más de un evento, Teresa. Por graciosa. supuesto, y por supuesto tenéis que tener una residencia aquí, porque una vivienda, levantarte con estas vistas, apostarte con estas vistas. Y bueno, ya si te cuenta ahora te contará Pedro las calidades, todo el spa que va a tener, las zonas verdes, 25 metros cuadrados de piscina, gimnasio, últimas tecnologías eso os dejo en manos de los especialistas que os cuenten la maravilla que están construyendo bueno, calidad de la construcción y calidad de vida oh, para el que viva aquí. por allí. supuesto, por supuesto y además el, balc el balcón de Nueva Andalucía, como lo llamamos muchas gracias Elena, muchas gracias. Hablamos con el señor Rodríguez. Pedro nos va a hablar de esta promoción que antes ha hecho introducción, Teresa Bernabé, pero te queremos conocer más. Así que él mismo nos lo va a explicar. Estamos en un sitio privilegiado y bueno estamos encantados de estar aquí. Como puede decir en tu casa, ¿qué tal? Pedro? Buenas, tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por volver a visitarnos. Estáis en The View, The View Marbella. Este es uno de los mejores proyectos que se han concebido jamás en la Costa del Sur. ¿Por qué? Eh, son, es un proyecto de dos, tres y cuatro dormitorios eh, con la singularidad de que todas las unidades son mucho más grandes que el, el, el tamaño medio de un piso dos, tres y cuatro dormitorios. Un 25% más grande. Entonces, lo que tenemos son salones amplios con terrazas en esquina, dormitorios principales con vestidores eh, walk-in wardrobes, uno entra a una habitación que es el vestidor, eh, todos los dormitorios son suites. Es, es un producto de lujo de verdad. O sea, es, una, es un apartamento que no le tiene nada que envidiar a una gran villa, ni por tamaño de las estancias, ni por calidades de acabados y después las instalaciones que ofrecemos dentro de la promoción, eh, piscinas de 25 metros interiores, exteriores, un gimnasio eh, de eh, totalmente equipado, zonas de yoga, entonces es, es estar dentro de tu casa dentro de un resort eh, con la máxima calidad, con una ubicación creo que inmejorable como podéis ver, dominando toda la costa, como, eh, a tres minutos del acceso del peaje, sin estar en el centro de Marbella que la ciudad está creciendo muchísimo, nosotros lo tenemos a un salto, cruzando una Andalucía, accedemos a The View, tenemos la tranquilidad de estar a pie de la montaña sin estar en el centro de, de una ciudad que está creciendo y al final los exteriores son las zonas más exclusivas, en alto, con la vista, con la privacidad y con una vivienda que no... Que... Pocas promociones pueden decir que el, la oferta completa se ha dedicado a unidades grandes. Eh, ya sea, como, como dije, aunque sean dos dormitorios, tiene 175 metros. Entonces, no, normalmente en otra promoción pues, sería un tres o un cuatro dormitorios. ¿no? Entonces, eh, por calidad y tamaño, eh, es algo de verdad especial. ¿Una inversión de cuánto? ¿Vamos a hablar de qué inversión se ha hecho en esta promoción. Bueno, en, en total, aquí tenemos dos, eh, dos fases. En la primera fase son 49 viviendas. Eh, estamos hablando de un valor de, de esta primera fase es de unos 60 millones de euros. ¿vale? Después tenemos la segunda fase, eh, en la parcela adyacente, que también tiene vistas espectaculares, pues, eh, tiene un tamaño muy similar. ¿vale? Eh, principalmente son los norte-europeos, ¿no? los belgas, holandeses, suizos... Eh, tenemos algunos de Medio Oriente, pero predomina el europeo, el norte-europeo. Bueno, pues eh, decirle a todas las personas que están interesadas que vengan a visitar eh, las instalaciones. Sí, hombre, por favor, si estáis eh, buscando... Un... La mejor promoción, yo sé que es el lujo, es una palabra que está abusada últimamente. Todo el mundo vende su promoción como lujo. Hay una sobreoferta in, in, increíble ahora mismo. Eh, esta promoción no le tiene nada que envidiar a, a, a ninguna promoción. Estamos aquí muy a gusto, muy cómodo, así que te va a costar trabajo echarnos de aquí porque estamos súper cómodos, pero es un sitio espectacular.